sigue pasando un acontecimiento que está cada día cogiendo más fuerza después de las elecciones en el estado de Barinas, Surge una gran incógnita Primero que la gente está mamada de lo mismo Y está mamada de ese régimen De esas mentiras, de esas arbitrariedades De bueno, en fin, todas esas cosas Y eso quedó demostrado En la gobernación de Barinas Cuando la gente se abalanzó Aún estando amenazada A votar por el lado contrario al régimen Ahora, de aquí comienza a salir otra gran pregunta Decía Borges Que lo planteó el año pasado Que era ir a un ¿Por qué el referéndum es tan importante? Y ahí yo lo estoy viendo que a Nicolás se le está calentando el parche. ¿Por qué? Porque si por un lado gana Sergio Garrido el estado de es una demostración clara de que la gente ya los quiere afuera. Primera acción. Segunda, que Borges había planteado el año pasado la posibilidad de un referéndum y a raíz de esto pues ya comienza a hablarse por los pasillos de que para el próximo 17 de enero se haga una convocatoria donde se exija el referéndum para la presidencia. Para aquellos que no saben qué es el referéndum revocatorio, es donde sencillamente el pueblo sin color partidista, sin eh, ideología ni nada, solamente Dice: Me gusta o no me gusta el presidente. Ya, si no me gusta, pues voto porque se vaya, y si me gusta, pues voto sí para que se quede. Pero mirando el sacándole un promedio a lo que pasó ahorita en el estado de Barinas, no alcanzaron a reunir el 20% de la popularidad que ellos tenían sobre el 65%. Entonces, ustedes se imaginan, donde hay un referéndum revocatorio este año, Nicolás Maduro tiene que salir como pedo de bruja, así. ¡Fuera! Toca volar como Pepa y Guama Porque le toca ceder el terreno Y ojo, está cogiendo mucha fuerza Entonces 2022 No creo que presente muy buenos augurios Para Nicolás Maduro Y para toda esa partida de vagabundos Que están ahí absorbiendo todo lo que les llega Eso es una muy buena noticia Sergio Garrido Como nuevo gobernador de Estado Barinas Le exigió Oígase bien que esto es otra pata que le nace al cojo Le exigió al régimen de Maduro que no nombre protectores en ningún estado ustedes se acuerdan cuáles son los protectores pues resulta que él cada vez que perdió una gobernación o sea me refiero a, a la dictadura de nicolás maduro cuando perdió una gobernación paralelo le colocaban otra gobernación que es que protector entonces este mandaba a hacer una cosa y este la tumbaba entonces no dejaban gobernar y estos y resulta que ambos o sea la gobernación está auspiciada y respaldada por el gobierno porque eso está dentro de la ley pero estos protectores también fue una cosa que se inventó Maduro. Entonces aquí le está exigiendo Garrido que no nombre protectores en ningún estado porque o si no ya comienza a incurrir en falsedad. Y a la vez los sectores de la oposición venezolana llamaron a movilizarse para solicitar el revocatorio contra la dictadura de Maduro. O sea que la cosa se está poniendo tesa. Sabemos que esta es una de las artimañas que el chavismo suele hacer, la del protector. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, la pierden pero en, entre comillas la pierden como figura legal pero ilegalmente la mantienen paralela, como hicieron en su tiempo que estaba la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces son artimañas que ellos suelen aplicar en los lugares donde pierden las elecciones. En la práctica imponen un gobierno oficialista paralelo que licúa el poder del elegido libremente en los comicios. Sergio Garrido, gobernador electo de Barinas, del estado de Barinas, dijo que espera que el régimen venezolano cumpla su palabra de no designar figuras alternas. Que resten competencias al cargo para el cual fue elegido en la repetición de los comicios en la cuna de Hugo Chávez. Ahora sí, como dice la canción, a chillar a otra parte porque se la robaron el, 20, el 21 de noviembre en las elecciones, se la robaron a Superlano. Pero ahorita no se la pueden robar a, a Garrido porque ya sería la concha. Esto se está poniendo candente y se está poniendo rico. Pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales no se les olvide que gracias a sus comentarios bien sea que leen sí, bien sea que leen no bien sea que les guste la noticia bien sea que no les guste si no les gusta y ustedes estoy hablando algo que sea ajeno a la realidad o de pronto yo estoy diciendo mentiras háganos saber sus comentarios aquí estamos hablando con la verdad duélale quien le duela. Ahora, vamos a la noticia. Ahora, si eso llegara a suceder, tendrán que entender que este pueblo de Varinas no lo quiere. Si llegase Nicolás a, colo a lo colocar el protector, lo que el pueblo demostró es que ellos no quieren saber de, de su tal chavismo, de su tal revolución bolivariana y menos de su dictadura. Varinas no lo quiere, quiere a su gobernador elegido legítimamente por el pueblo. Eso fue lo que expresó el opositor y esa clara muestra estuvo depositada el pasado domingo. Recordemos que Maduro el pasado 28 de junio prometió eliminar tras las elecciones regionales y locales la entidad paralela en estados regidos por opositores que él mismo ha denominado protectorado y a quienes nombra de forma discrecional y les les otorga responsabilidades y presupuestos correspondientes a los gobiernos regionales algo que deja bien claro garrido al candidato chavista es que a jorge arreaza no lo derrotó él. ojo esta palabra es muy interesante garrido dice yo no derroté a arreaza el que lo derrotó fue el pueblo que se mandó se manifestó a las calles a través del voto ahora con respecto a la, a la gobernación trabajaremos en conjunto con las puertas abiertas nosotros no estamos con mezquindades aquí no se se trata de mirar que me miró feo me miró bonito aquí se trata de sacar al pueblo adelante aquí somos amplios todos aquellos que quieran venir a ayudar a colaborar a contribuir para el desarrollo y el fortalecimiento de los problemas de nuestro estado bienvenido sea venga de donde venga fue lo que apostilló el gobernador electo la gobernación no será suficiente para resolver los problemas de la región y por ello establecerá acuerdos con empresarios productores ganaderos y con embajas e incluso con el gobierno nacional en relaciones que permitan paliar las circunstancias actuales en las cuales se encuentra este pueblo tan azotado. Algo que también resaltó el pasado lunes el movimiento venezolano por el revocatorio Mover fue que convocó a los ciudadanos a movilizarse y acudir el próximo 17 de enero, ojo, ojo, vuelvo y digo, otra pata que le nace al, al cojo, acudir el próximo 17 de enero a las sedes del Consejo Nacional Electoral CNE en las regiones para solicitar la activación de un referéndum para revocar el cargo de presidente a Nicolás Maduro, figura legal que contempla la constitución una vez se cumpla medio mandato y para de malas de Maduro ya se cumplió medio mandato, medio mal mandato. Niven Evans hizo el llamado a través de un video en su cuenta de Twitter en el que aseguró que la convocatoria será ratificar de manera formal y paso a paso y de manera firme, con fuerza, decirle a Madursa. Decirle a Maduro que revocarlo no es que tengamos odio contra él, es amar a Venezuela. Apuntó Evans. La constitución venezolana, en el artículo 72, contempla que todos los cargos de elección popular son contempla que todos los cargos de elección popular son revocables después de la mitad del periodo para el cual fueron elegidos. Pero para activar dicho mecanismo se requiere el aval de un número no menor del 20% de los electores si bien recordamos de manera no muy transparente maduro se proclamó presidente de venezuela en unos comicios irregulares en mayo del 2018 y asumió un cuestionado segundo mandato 2019-2025 ante la extinta y espuria asamblea nacional Constituyente La ilegal ANC La intención de Evans coincidió con el ministro Con el exministro venezolano de petróleo Rafael Ramírez Quien desde su residencia en Italia También ha respaldado en varias ocasiones La posibilidad de activar el revocatorio Ahora sacándole un aval a lo que ocurrió El gran derrotado en Barinas es Nada más ni nada menos que Nicolás Maduro Cuyo pésimo gobierno provocó el rechazo del pueblo Jorge Arreaza es un aprovechador y traidor a Chávez, un oportunista que ha escalado en el poder usando un apellido en Twitter.